La buena relación que tengamos con nosotros mismos, con la sabiduría de nuestro corazón, será una condición que luego extenderemos a las demás relaciones. Comprender la vida de cada uno de nosotros como seres humanos a través de la metáfora de que estamos escribiendo historias, de que cada uno es una historia única, es una forma genial, me parece a mí, de entender lo que es nuestro transcurrir. Todo el tiempo a través de lo que vivimos, lo que experimentamos, pues estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Ahora. Si analizamos lo que es una historia, por ejemplo, si nos vamos a lo que significa el storytelling, que ahora está mencionado, y reflexionamos sobre lo que la compone, algo que también podemos encontrar en las películas o en los cuentos, en los cuentos con los que crecimos, ¿no? Y podemos identificar unos elementos que hay en las historias y que me gustaría que los, que los tengamos en cuenta, ¿cierto? Por separado, en primer lugar, podemos ver que las historias pues constan de personajes, ¿Cierto? Y esos personajes van a generar diálogos, esos personajes y esos diálogos tendrán que ver muchas veces con dificultades, con retos, con problemas, pero otras veces tendrán que ver con disfrutar y tener alegrías. En sí, esto es lo que compone las aventuras que hacen parte de la historia. Siempre, siempre las historias dejan algún mensaje, dejan alguna enseñanza y en su transcurrir con todas estas subidas y bajadas vamos aprendiendo a conocer espacios, escenarios etcétera de ahí para allá las historias pueden tener muchos complementos ahora, es, estas son, estos son las, las partes ahora quiero ver que, que veamos cómo se componen o sea, cómo se juntan cómo se conjugan y quiero resaltar dos elementos dentro de los que has mencionado para el desarrollo de una historia. Está la historia, todos estos componentes, y hay dos elementos en los cuales se conjugan y se tejen lo que llamamos la trama de la historia. Y son bien importantes y bien interesantes. Uno es las dificultades, los retos, los problemas, los desafíos, los monstruos, los obstáculos, estas situaciones que ponen en peligro, que ponen en suspenso la historia, que no sabemos qué es lo que va a pasar, que a veces tenemos información que no tiene el protagonista de la historia, estoy hablando de cuando estamos leyendo una historia o cuando la estamos viendo, y quisiéramos decirle, no, no te vayas por ahí, no, no tomes esa decisión, porque como lectores o como espectadores lo sabemos, pero el protagonista no lo sabe. Ahora, cuando es... El caso de nuestra historia, de la historia de nuestra vida, pues nosotros somos el protagonista y igual nos sucede. Hay cosas que no sabemos, pero lo que quiero hacer notar aquí es que tanto a ti como a mí nos llama la atención en una historia su trama, el picante que tiene, el suspenso que puede generar por sus obstáculos y por los aprietos en los que se ponen los protagonistas. Pero cuando es en la vida real, pues a veces no queremos que nos sucedan a nosotros cosas desafiantes, ¿no? Y es de darnos cuenta que eso es lo que le pone el picante a la historia. Y que cuando estás viendo o leyendo una historia con un héroe, cierto, lo que llaman la jornada del héroe o el camino del héroe, vemos que se desarrolla a través de unos obstáculos y amamos más el héroe según el tamaño de dificultades que enfrenta. Nuestro amor y nuestro, nuestra admiración hacia ese héroe depende de los obstáculos, del tamaño de los obstáculos. Casi que podemos decir que su, su fuerza, su presencia, su ímpetu, también se forman con lágrimas. Con las lágrimas que le hacen derramar los momentos difíciles y los cuales supera y se pone de pie. Esas son las historias que nos gustan. Y esos son los héroes que admiramos. Y nosotros somos los protagonistas y debemos ser los héroes pues, en la historia de nuestra vida. Y afrontar esas problemáticas. Entonces... Hay que verlo y hay que sacarle el gusto a que, bueno, mi historia se está poniendo interesante porque estoy teniendo momentos difíciles y grandes retos. Pero el otro elemento que quiero resaltar, además del reto o la problemática, está cómo se desarrolla tanto la problemática como todos los demás momentos y es la clave de conjugar todos los componentes. Y son los diálogos. Una buena historia se desarrolla en los diálogos donde presenta a los personajes, donde donde en la presentación de esos personajes se entreteje la trama porque te, te da a conocer datos, verdades, situaciones o te genera las incógnitas de lo que está sucediendo, lo que se trama, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de los diálogos dentro de una historia es fundamental. Es donde también el héroe puede descubrirse a sí mismo. Es donde también se dará cuenta de sus debilidades muchas veces. Pero es donde podrá encontrar el coraje, motivar a otros o encontrar compañía para su jornada o para su camino. Ahora, volvamos a la realidad. El tejer la historia que es nuestra vida, el tejer nuestra, nuestro propio cuento, el escribir nuestro, nuestro libro, tiene las problemáticas y también tiene diálogos. ¿De qué calidad son los diálogos que tienes en tu vida? Y... Si volvemos a la metáfora con las historias, te darás cuenta que los héroes tienen diálogos consigo mismo. Momentos de reflexión, momentos de introspección, de analizar lo que está pasando y sacar conclusiones y tomar decisiones. Entonces la reflexión tiene que ahondarse ahí y tengo que preguntarte, ¿qué tal son los diálogos contigo mismo o contigo misma? ¿Qué tanto haces reflexiones o introspección contigo y con tu corazón? Eso es lo que te quiero plantear hoy. Y no solamente planteártelo, sino decírtelo, afirmártelo. Que cuando tenemos una buena relación interna con nosotros, con la sabiduría de nuestro corazón, esa condición se va a extender, la vamos a poder expandir a las demás relaciones. Porque la vida son relaciones. Porque la vida es diálogo. Porque en la vida es lenguaje. Porque todo tiene memoria y todo tiene una enseñanza. Porque el árbol nos habla de alguna manera, igual que el río y la piedra. Y cuando sabemos dialogar, entendemos su mensaje, encontramos el código. El código para que puedas entenderte con todo lo que te rodea, lo conoce tu corazón. Tu corazón sabe, sabe entenderse con todo en la vida. Con las situaciones que aún no ves claridad, tu corazón puede entenderlo. Pero, pero ¿cómo vas a hacer para contar con la ayuda de tu corazón si no lo visitas o si no hablas con él? ¿no? si no te atreves a reflexionar, a escucharlo, a tener un diálogo interior. Yo hoy quiero invitarte a que la historia de tu vida se desenlace en su trama con base en el diálogo interior. Y que de esas reflexiones puedas encontrar luces, caminos, respuestas para seguir creciendo como el protagonista y el héroe, si así lo quieres ver, de tu propia historia. Y, y quiero motivarte a esto poniendo ejemplo de... Con este video te estoy dando la bienvenida al programa de Diálogos con mi Corazón. Es otro formato, una serie que voy a estar desarrollando aquí en mi canal y que se trata de contarte sobre diálogos que tengo con mi corazón. Yo busco, trato de frecuentar mucho el diálogo con mi corazón, de hacerle preguntas y de escucharlo, de desarrollar temáticas de toda índole, de hacerle preguntas de todo tipo y por eso toco es decir, en esos diálogos encuentro muchos temas pues de lo que es mi vida, ¿no? De lo que es mi vida, de lo que quiero transmitir, de lo que pasa en el mundo. Entonces, pues a través de estos episodios voy a contarte sobre reflexiones, sobre diálogos con mi corazón, sobre situaciones de mi vida o, o cosas que pasan y que pues yo las llevo a un diálogo con mi corazón y encuentro alguna forma de comprenderlo. Eso te quiero contar porque quiero motivarte a que tengas diálogo con tu corazón y con esa sabiduría. Entonces, bienvenido, bienvenida. Quiero an animarte también o invitarte a que si quieres que generemos un diálogo de corazón con alguna temática en especial, me lo escribas en comentarios. Escríbeme qué tema te gustaría que analizáramos dentro de un diálogo con mi corazón. Es decir, hacer la reflexión al respecto. ¿sí? Y también suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te vayas a perder estas reflexiones que, sobre todo, van a generar un efecto. Y es cambiar la forma en que ves muchas cosas desde tu mente. Porque quiero mostrarte cómo se pueden ver desde el corazón. Cómo tú las puedes ver desde el corazón. Entonces, aquí te espero en cada episodio. Estos son Diálogos con mi Corazón.